¿Qué tal, queridos amigos? Feliz Navidad para todos. Dios ha nacido. Dios está en medio de nosotros. Durante estos nueve días anteriores, estuvimos cantando, ven, ven, ven, Señor, no tardes tanto. Y ahora está aquí, en medio de nosotros, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Está entre nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillan las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llama Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Dios está en medio de nosotros, Dios ha nacido, acojámoslo y vivamos en su santa presencia.